Buenas tardes, bienvenidos a Google Developers Academy. Este, en esta ocasión estamos hablando de Apps Script. Este es el segundo programa en la serie. Y como recordarán, la vez anterior les platicamos cómo utilizar el editor, cómo hacer cosas sumamente básicas. En particular estábamos hablando de una función de cine, donde ustedes por cada película que vendían podían obtener 5 pesos de, de cobro por cada boleto. Y les dejamos de tarea hacer una pequeña función eh, esta función la van a ver enseguida en, en pantalla. Era para calcular la ganancia, suponiendo que el costo de la película eran 20 pesos y que ganaban una cierta cantidad de centavos por cada, por cada, por cada boleto que vendían. Entonces, la función la vamos a llamar Profit y es sumamente pe pequeña. Eh, pueden agregarla en otra columna y asociarla a, lo, a las columnas anteriores. Entonces, ese es el uso básico de Apps Script. Eh, en realidad, lo que queríamos es que se familiarizaran con el editor, dónde estaban todos los componentes y cómo ejecutar este tipo de funciones, que vieran que es eh, básicamente como una extensión de, de lo que ya soporta, en este caso, las hojas de cálculo. Pero hoy queremos hablarles de algo un poquito más elaborado para que vean realmente el poder de la plataforma. Jack. Bueno, en realidad, el problema que queremos atacar ahora es que básicamente quiero hacer una fiesta, pero no voy a invitar a todo el mundo. Voy a invitar eh, solamente a algunas personas y lo que quiero es mandarles un link eh, a una forma de Google, que la llenen y que pongan su dirección. Entonces, después que automáticamente el sistema les diga eh, dónde va a ser la fiesta y cómo llegar. Para hacer eso, vamos a utilizar tres servicios. El primero es el de Spreadsheets, que vamos a leer de ahí la información que los usuarios pusieron en la forma. El segundo es el servicio de mapas, que nos va a permitir obtener las indicaciones para llegar desde la dirección que nos dio el usuario hasta eh, la ubicación de tu fiesta secreta y, eh, además, presentarlo en un mapa. ¿no? ¿Sí? Y el tercero es el de envío de correo electrónico para enviarles ese mapa que tenemos como resultado con su ruta personalizada a eh, el correo que nos van a proporcionar. Para el primer servicio, en realidad, vamos a tomar... Eh, tres celdas, y para ello vamos a utilizar el servicio que se llama Spreadsheet App. Uh -huh. Spreadsheet App nos va a, es el punto de entrada para todos los servicios que tienen que ver con Spreadsheets. Y hay una función que nos entrega uh -huh. el Spreadsheet que está ligado al script. Y eh, a partir de ese objeto que obtenemos, vamos a utilizar otra función que se llama GetRange, que lo que nos va a permitir es obtener un rango de, un rango de, de, de celdas. Ok. ¿Okay? Eh, recibe cuatro parámetros, el primero es qué fila, qué columna, cuántas filas quieres abarcar y cuántas columnas quieres abarcar. ¿no? Una vez que tenemos esto vamos a recibir un arreglo bidimensional y entonces como nada más nos interesa una fila vamos a tomar el primer elemento de esos que corresponde a los tres eh, celdas que tenemos por ahí. ¿okay? Una vez que hacemos esto vamos a tomar del último elemento, la tercera, la que tiene el índice 2. Eh, vamos a tomar esa dirección como el origen donde estamos tomando. El destino va a ser la ubicación de tu fiesta secreta, secreta, que está, digamos, dentro del script. Y vamos a llamar al servicio Maps. Dentro de ese vamos a llamar un elemento, que es un Direction Finder. Uh -huh. Vamos a poner el origen con el que nos dio el usuario. Vamos a poner el destino que es el que Acá está dentro de nuestro script. Y vamos a mandar llamar a la función que se llama get GetDirections. Okay. Eso nos va a dar una serie de puntos este, que eh, van a servir para construir toda nuestra ruta. ¿Okay? Vamos a utilizar ahí una pequeña función auxiliar que se llama Stract points que lo que hace es convertir esos puntos a una línea en el mapa. Y luego vamos a generar nuevamente utilizando el objeto Maps vamos a generar un mapa estático, que no es nada más que una imagen. Okay. ¿sí? Y vamos a agregar una ruta pintada sobre el mismo con los puntos del de camino que obtuvimos anteriormente. Okay. ¿Okay? Una vez que hacemos todo eso, ya está construido el mapa y para obtener el resultado final, vamos a pedir una función que se llama GetMapUrl, que lo que hace es que construye el URL correspondiente a ese mapa. El siguiente paso es poner ese mapa dentro de un Main, eh, correo, electrónico. correo electrónico. Para eso vamos a construir un cuerpo muy sencillo en, eh, utilizando HTML que va a mandar llamar a la imagen con el origen del URL que construimos anteriormente. Okay. Y eso lo vamos a poner en un objeto con una propiedad que se llama HTML body. Okay. Y ese objeto va a ser... Eh, un objeto de opciones que vamos a utilizar para la función sendmail eh, el objeto MailApp. MailApp es el punto de entrada que nos permite enviar correos desde Apps Script. Perfecto. ¿Sale? Uh -huh. Entonces vamos a agregar el, la dirección de correo que nos dio el usuario. Vamos a agregarle un subject. Vamos a agregar este, un texto un cuerpo en texto plano por si no tienen capacidad de ver html y vamos a agregar el html que hicimos. ¿no? Okay. Una vez hecho eso, mandamos llamada a la función y ya terminamos. Entonces, así en unas pocas líneas podemos tener todas estas eh, funciones secretas para que solo la gente que tú quieras llegue a tu, a tu fiesta. Ok, y yo nada más tengo una pregunta. Bueno, sí. dos. <risa> eh, la primera es, eh, ya tengo mi forma con mi hoja de resultados y ya tengo mi función, ¿cómo hago para que cuando yo le ponga el botón de enviar a la forma se active la función que va a ser todo? Es una muy buena pregunta. Para eso vamos a utilizar una facilidad que se llama, eh, que son los triggers uh -huh. o los eh, disparadores. ¿No? Y eh, esta es una facilidad y es otra de las maneras que tiene Apps Script de eh, invocar a una función. Como si fueran eventos. Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ligar un trigger al evento de la forma eh, llamado Form Submit. ¿Vale? Okay. Sí, Entonces, uh -huh. para hacer esto, lo único que tienen que hacer es eh, desde el editor entrar a la parte de triggers y ahí van a aparecer un listado de las funciones que tenemos disponibles dentro de nuestro script, los eventos, el origen de los eventos. En este caso, vamos a usar usarlo del spreadsheet uh -huh. y el evento va a ser On Form Submit. Y okay. una vez que salvamos este trigger, cada vez que recibamos una nueva forma, se va a ejecutar nuestra función. Toda la información acerca de los servicios que están disponibles está en la documentación en developers.google.com. Y en esa parte vienen este, mostrados todos los servicios que eh, se pueden utilizar, ¿no? Entonces, hay servicios para hacer distintas cosas. Hay algunos que se usan simplemente, digamos, de manera natural dentro de Apps Script. Y hay otros que tienes que activar, como por ejemplo el servicio de Google Analytics, ¿no? Pues creo que por hoy es todo. Muchas gracias y los esperamos en la siguiente edición de Apps Script. Hasta pronto.